Cuando precisamente cuando el presidente de la república procedía a vacunarse en el club San Carlos en el día de ayer, eh, le pasaron incluso hasta la foto. Él me decía, me mandaron para atrás la foto eh, sombreando la jeringa que le pusieron. Eh, pero yo no veo líquido. Ya. Yeah. Este, este es un país muy especial, decía Cuquín Victoria. Antigua. Eh, veíamos nosotros antes de ayer, unas declaraciones que daba el director de la Policía Nacional, Eduardo Sánchez. Sánchez, donde se le cuestionaba con respecto a su opinión, eh, respecto al el hecho de que se comentaba y se tiene previsto, ojalá y así sea, auditar a los ex-generales y generales, ¿verdad?, para una manera de que pudiesen justificar la fortuna que poseen estos ex generales, incluso, yo le han hecho, no sé si está también dentro del asunto, de que los ex directores de la, o ex jefes de la policía nacional, porque todo el mundo sabe, el país sabe, y eso se ha cuestionado históricamente, eh, cómo salen los jefes de la policía, hoy directores de la policía, cuando dejan el cargo, eh, con, tal vez con fortuna suntuosa, que no hay forma de justificar. Y si me preguntaran a mí, ¿está usted de acuerdo con que eso se audite? Sí, hay, tienen, hay que justificar de dónde no sacan tanto dinero. La opinión de Antigua con respecto a esta situación y la posibilidad de que esto ciertamente pueda ser posible. Un poquitito de, de patronales, de algarabía, de chercha, que tiene la declaración. Porque debo decirte, la... El, la, la el posicionamiento económico que tiene eh, un ex-general un ex general de la Policía Nacional no resiste auditoría, de, de ni siquiera, tú la puedes poner un, un agrónomo a hacerte auditoría y te, va, y te va a dar resultado que no, no, no, no, no, no, no lo resiste. O sea, ningún general en este país es, eh, eh, vive a la altura de los... 10 mil, 15 mil, 20 mil pesos que ganó cuando fue eh, eh, cuando fue general del de de ejército. Ahora, de la policía. No son todos los generales antiguos, porque hay muchos generales pasando trabajo. Bueno, ¿Eh? Mil, eh, mil, 1978, mil eh, eh, ¿cuándo fue que llegó Balaguer? 66, eh, 1982, sí, es pobre. De ahí para atrás. No, no, claro Ahora bien, la pregunta Oye, es... y no todo, porque recuérdate que Mira todo eso de, de, de los 12 años Y Balaguer Ni Barceja multipodrío millonario El que se murió los otros días Multipodrío millonario Pues tampoco es Es un 1% de los generales Como es un 1% de los que han tenido la oportunidad De servirle al país Que hoy viven en condiciones Que se parezca a los que ganaron ¿Tú sabes cuánto es que gana el máximo, bueno el jefe de la policía que gana 80 o 125 mil pesos? El jefe de la policía hoy ¿Y cómo se justifica? No, pero es que es un país especial Pero esa Aquí hay una, una, había antes una policía secreta Que en los años 80 lo primero era que era tan secreta que usaba unos cordones de, de, de, de cadena de, de, de oro hasta aquí que se la quitaba a los muchachos que venían de Estados Unidos, a los llamados narcotraficantes de ese tiempo, que eran los viajantes. Y un reloj Rolex, pero, u, u, u, policía de la secreta, raso, de la policía de, de, la, de la secreta. Con un reloj que costaba en ese tiempo dos o trescientos mil pesos. Pero esa fortuna antigua que han amasado, que amasaron esos ex generales o jefe, ex jefes de la policía, ¿Entiende usted que lo hace a ellos, eh, eh, los blinda y lo hace intocable para que sean pasibles de una auditoría donde se les exija, ¿verdad?, que pudieran justificar de dónde eh, los recursos que tienen. En esta situación, crean antiguo, que ciertamente se pudiera llevar a cabo esa auditoría y de llevarse a cabo, ¿qué podría pasar en medio de esta situación donde se tiene previsto y ha sido expresado por el presidente que se lleve a cabo una reforma policial? materialmente es imposible, humanamente es imposible. ¿Qué es lo que materialmente y qué es lo que humanamente es posible? Porque aquí hay eh, 100... te digo que, que se lleve a cabo 100, la auditoría y que se lleve a cabo siendo, la auditoría? ¿qué 100, es lo que es imposible? 100, 200 generales y ex-generales, y si la Cámara de Cuentas en el año 2019 te hizo 44 auditorías de 2.496 que debió haber hecho, entonces, ¿cómo te va a hacer auditoría a 200 eh, eh, generales y ex generales Porque tiene que ser a los anteriores también, porque no puede ser para alguno. Entonces, eso es materialmente imposible. Es igual que el caso de la, de la comisión eh, eh, designada por el presidente de la República para la elaboración del proyecto, del plan de reforma a la, a la Policía Nacional. El problema, de, el problema que tiene para lo que tiene competencia esa comisión, oye, no es para revisar un asunto económico entonces la auditoría es para revisar si hubo bien, buen, bueno o mal eh, uso de esos fondos de lo que el, el presidente está hablando es de la reforma la, de la estructura del cambio de la estructuración del funcionamiento de la, de la policía no es eso claro, eso, no, es que, no es que esté de más se hará pero ahora la comisión no tiene competencia para eso ese no es el problema el problema del país no es en la policía. Si, si el jefe de la policía actual o si el anterior hizo uso indebido de los recursos, es de que los procesos, la forma en cómo actúa la policía en la República Dominicana, es incorrecto, dos, es contrario a la ley. Aquí hay dos cosas, dos formas de sacar, de, de sacar los temas de la palestra pública. Una es, un tema saco otro tema y si te quieres que algún tema se espume en el tiempo, mándelo a comisión, o cree sí. una comisión. Por ejemplo, que dígame, usted ha oído hablar, después que se habló de, de la forma como el presidente se expresó, de que cueste lo que le cueste la reforma policial, iba a, inmediatamente nombra una comisión una, eh, muy nutrida, y ya no se toca el tema. O sea, lo que nos quiere decir, que eh, lo más probable, ojalá así no sea, que eso se espume en el tiempo de la reforma Mira, policial. Eh... Vuelvo y uso los mismos términos. Humanamente, materialmente, es imposible que 21 gente llegue a acuerdo para una comisión, para elaborar una estrategia y dar un informe. ¿Pero usted cree que lo inconveniente para que se lleve a cabo la reforma puede hacer lo numerosa que es esta comisión? Y la falta de técnicos, de conocedores en la materia. No hay ninguna persona que haya estado... Claro, es eh, como te dije, creo, eh, uno de estos jueves pasados, y hoy he dicho en otros escenarios. Te voy a poner ejemplo, mi pastor, el obispo nuestro, y el mismo presidente de la comisión. Han vivido dos minutos en un barrio, viendo ni siquiera cuando atracan o le dan un tiro... ¿La propia policía a un ciudadano para tapar, para callarlo? No, y tú me dirías, bueno, pero ellos han leído, han visto, han estudiado. Sí, pero no es lo mismo, tu pues sentir en carne propia. Incluyan, consulten en esa comisión a personas que han vivido en carne propia, el martirio, la incertidumbre que se siente cuando un policía nos para como ciudadano en la calle, incluyéndolos a mí. Antiguo, ¿para qué yo veo que usted se me queda cuando dice material y humanamente eso no es posible? No es posible. ¿Y por qué usted deja detrás la parte económica? Por eso decía ahorita, eh, ¿es posible que se puedan llevar a cabo esas auditorías como se ha estado comentando y poder eh, romper tal vez ese blindaje eh, que han logrado eh, hacer, por ejemplo, esos ex generales, esos ex director de la policía, eh, en este momento, eso, ¿por qué usted lo menciona esa parte ese poder económico que hay detrás de esos, de esos generales? Que te dije que es importante que se revise, pero el problema ahora mismo no es eso. Los pastores no lo mataron porque los pastores de de, de no lo mataron porque, el, porque el, el encargado de esa dotación era pobre o era rico, había robado o no había robado. Fue que lo mataron en un confuso incidente.